Solo imagina que Brian Myers ha sido cristiano desde el inicio de su carrera. Prestó el RD presenta. Brian Myers. Mera Sierva. Deluxe Edition. Con la colaboración de Ian Ramírez. Al lo clavo los clavos, al otro día ah, ah, amanecí sin pecado. El mí todo es duro. Es el único que tiene el corazón puro. Mera Sierva. Sierva sin puestillo me quedo. Leyéndote la vida completa Tú sabes bien que ya a ti te reprendo Mucho antes que la noche amanezca Ya yo hablé con él Y él me dijo que a ti te salva. Él dijo que protege tu alma Por encima, por encima que secreto me salva la vida Siempre volvemos a ver, ¿no? Si no va conmigo para el culto Te va a el Gracias alba. va Hoy yo te voy a predicar tu eso demonios ni te lo saco A mí me gusta cuando me predican, Agarra la Biblia, dijeron comienza el conmigo Este es el plan, vamos a leerle en el libro de San